Igual no digas, no, yo no, yo no, yo no, yo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 o sea, no voy a estar sola en el Gulag. Bien. ¿no, Está un perro aquí. me va a comer. No me No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Se tocó. Suéltame, suéltame, suéltame. Ahí está. ayuda! ¡Ayuda, manden mi ayuda, me mi ayuda, me ayuda. Manden tú vuelo. Si me matas, es peruano. Si me matas, es peruano. <risa> suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta, suelta. suelta. sé viene detrás mía, yo que tú no vendría. Suéltame, suelta, suelta. Sure. <laughs>